Ayer jueves, el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto San Francisco de Macorís, en medio de rueda de prensa, denunció que el cuerpo de bomberos de esta ciudad ha ocupado de manera ilegal y arbitraria el local La Chocolatera. El director Miguel Medina reiteró enérgicamente que a la fuerza no permitiría la ocupación del local. Las reacciones del cuerpo de bomberos fueron inmediatas. Luis esmurdot asegura que el local no está en uso. Afirma es una ingratitud negarse a que sea ocupado, ya que le fue entregado en el 1996 por el fallecido síndico Miki Pantaleón. En el año 1996, el alcalde de ese momento, que Dios lo tenga en la gloria, Abigail Pantaleón Mickey, yo no era jefe de bombero en esa época, porque yo salí a la llegada de Mickey y había otro jefe, y trasladaron, desde 1996, y que consiguió un decreto, consiguió eh, una orden de Balaguer de que le cedieran la chocolatera a través de bienes nacionales. Y el 16 de agosto, el 13 de agosto del año 1926, mudan los bomberos de La Hoy funeraria Municipal, donde estaban, a la chocolatera. Y le dicen que cojan ese local, que ahí es que ellos van, ahí se mudaron, están ahí. Si le daron el local, significa que la chocolatera es una sola construcción, se nos dieron todo, pero la parte trasera no la utilizaron, no estaba dividida, después fue que ellos fueron haciendo una divisiones de bloques y cosas para separar la cocina de ese salón y eh, según me dicen algunas veces lo usaban para práctica o cosas pero no comúnmente, estaba cerrado, ahora eh, ellos no estaban no tenían vehículos, ahora tenemos vehículos de más, no tenemos dónde colocarlo. Tú puedes pasar ahora y te pido que vaya y grabe el camión B8, camión de calera en la calle. Agua, sol y sereno todos los días frente a la cancha del San Martín. Una camioneta, una ambulancia en un solar un amigo. Un camión de cisterna que se tuvo el vuelco el día del incendio de L y que lo están desabollando Y estamos pagando tres parqueos mensuales. No tenemos dónde. Vimos esa opción. Eso no se está usando, tiene tres años o más que lo que está lleno de basura, suciedad, de ahí no se hace nada, no se practica nada. Pero pertenece al CURNE. No, pues eso se lo cedió un gobernador no sé cuál de turno, yo no estaba en los bomberos, vuelvo y te digo, he prestado por un tiempo hasta que le construyeran, según me dijeron, sus eh, edificaciones de hoy, donde hoy está el, el CURME o eh, para que ellos hicieran sus actividades culturales ahí. Pero como ellos no lo están usando, yo pensé que nosotros le podíamos dar un buen uso, porque ese vehículo del pueblo, que lo ha comprado el pueblo y que le sirven al pueblo, no está en agua sol y sereno habiendo un espacio ocioso ahí que no está usando, para nosotros guardar esos vehículos ahí no tener que estar pagando parqueo Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.